Una nueva faceta de siembra de lectores. Recuperé el nombre de Letras de Fuego, que fue el grupo literario que yo formé en el 2001. Letras de Fuego nos reuníamos en la librería Excedra Book. Ahora yo voy a hacer un programa todos los jueves, donde vamos a hablar de literatura. Y el programa Letras de Fuego, Pasión por la Literatura. Ustedes saben que la pasión es fuego. Y todo escritor debe sentir esa pasión por la literatura. Yo escogí una novela porque como es el inicio de clase, hay muchas escuelas de inclusión que no conocen que yo tengo una novela sobre un personaje, un niño que tiene un leve autismo, el síndrome de Asperger. Y la novela se titula El arcoíris sobre el pantano. Cuando yo escogí esta novela... Conversando con uno de los vendedores me doy cuenta de que el saldo ya está bajo, pero yo ahora soy agente libre. Como los futbolistas, vamos a ver si alguno de ustedes se anima a ser el editor del arco iris sobre el pantano. Yo les quería decir que aquí tenemos un anuncio. Nueva edición de Roberto por el buen camino, distexa. y pronto viene otra sorpresa. Otro editor. No significa esto que un editor no pueda ser editor de varias novelas, pero exclusividad nunca más. Entonces yo quiero presentarles todos los jueves que los niños estén esperando las 4 de la tarde para divertirse, para compartir con su escritora, porque al final van a poder hacer preguntas y comentarios. Yo ahora quiero ponerles aquí esto es como un estudio de televisión, un BTR, de cómo nace esta novela, que es la primera parte. Siempre los niños me dicen en qué se inspiró, Eso, cuál es la génesis de la novela. Rosmarita, continuando los anecdotarios de su novelista, esta vez le corresponde al arco iris sobre el pantalón. Una novela hermosa, una novela que crea ese ambiente de solidaridad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 recopilando investigaciones. Ustedes saben que yo hago investigaciones de la temática. No se nota. Entramos muy bien el argumento con la información técnica. Ustedes no notan la revelación. Yo pongo ahí la maestra, venía de una gran tragedia familiar, pero la tragedia, la adversidad, o nos amarga o nos hace mal. Y a esta maestra le creó esa sensibilidad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 Y todo lo que alcanza en la vida. Bueno, les invito a leer El arcoíris sobre el pantano. Es una novela hermosa. Ya tenemos aquí algunos chat. Facebook user no se identificó, pero dice muchas felicidades. Gracias. Tenemos también aquí Andrea, que nos dice hola. Entonces aquí dice Andrés, soy Andrés Muñoz. Saludos. Aquí tenemos saludos de Alni Piñate, la chica de los cuentos, la recuerdo. Y aquí para ver, esos son los chats que tenemos, entonces vamos a pasar de nuevo. Miren que ya, está, ya se están reportando sintonía, o sea, ya eso significa que ustedes, la nueva novela está de venta en Dispersa. Entonces, aquí, nueva edición de Roberto por el Buen Camino. El arco iris sobre el pantano lo pueden encontrar en todos los Gran Morrison. Todavía hay existencia, pueden encontrarlo en Gran Morrison. Eso lo pueden encontrar en los Gran Morrison. Eso me, me da a mí mucha satisfacción porque ustedes, cuando ven una novela, ustedes dicen, wow. Esa novela, ¿qué personajes tendrán? Yo les voy a hablar de los personajes. Miren, ustedes van a ver aquí cuáles son los personajes inolvidables. De los personajes destacados, esta vez le corresponde al arco iris sobre el pantano. Mis dos personajes son Mario y la maestra Carlota. Comencemos con Mario. Mario es un niño con un espectro autista. Asperger, Mario no se comunica pero es un genio, Mario se había quedado rezagado en la escuela porque nadie le ponía atención, nadie, y Mario no podía expresar su sentimiento por su condición autista Mario se encuentra por esos eventos de la vida, ya, no le llamemos casualidades, son causalidades la maestra Carlota trabajaba en el interior, sufre la pérdida de un hijo, se separa del esposo, ella quiere poner tierra de por medio y llega a la escuela de Mario y se encuentra con este maravilloso niño. Desde el momento que lo ve, Carlota siente que Mario es una compensación al sufrimiento que ella ha tenido todos estos años. Y ella ve que Mario no la mira a los ojos. Ella siente que hay algo allí. Mario, la mamá, va a dar a luz y no regresa. Queda solito y lleno de miedo, busca a su maestra. La maestra le dice que quede en casa. Pero él tenía que irse a despedir de una niña que era una amiguita. Y una gran tormenta. Y Mario no regresa. Carlota se llena de angustia y va a rescatar Carlota siente que ese es el hijo que Dios le manda y la función de Carlota es ser la maestra sombra pero Mario poco a poco va integrándose porque su maestra construye un puente de amor para que él pueda relacionarse con los compañeros él llega a ser un profesional de mucho éxito y todo se lo debe a la maestra Carlota el segundo personaje es Carlota, la maestra sombra, es conocida. Esa maestra que con niños de capacidades especiales los integra, a que compartan con sus compañeros, construye ese puente de amor para que ellos se acerquen a sus compañeros y puedan hacer una vida normal. Es esa maestra que no se cansa, que la alimenta, el compromiso de educar, el compromiso de integrar, el compromiso de hacer a sus estudiantes, hombres y mujeres, capaces de sacar al país adelante, de producir. Es esa maestra que sacrifica su vida personal para ofrecérsela a sus alumnos. Recuerden el reto de siempre, soy lectora. ¿Y tú? ¡Qué buen mensaje deja esta novela! eso es bien importante de que ustedes sepan estamos en una transmisión en vivo y entonces esta novela El arco iris sobre el pantano no los va a dejar indiferentes para nada ya les digo si ustedes no encuentran una novela mía eh, Roberto tiene nueve ed editor ustedes yo les doy el celular a mis lectores 6980 7972 yo les digo dónde encontrarla. También los invito a visitar mi página web. También quiero decirles aquí que Gil, Gabriel Gil, aquí vamos a mostrarle, Gabriel. Gabriel Gil nos saluda también. Yacid Gutiérrez, hoy tenemos mucha participación. La vez pasada como que no se atrevían porque sí estaban viendo. Yo les dije, no están viendo Netflix. Bueno, ahora yo les tengo... Otro video que les va a encantar es una crítica literaria por Julie Butet de la Secretaría de Análisis Literario del programa Siembra de Lectores. Ustedes van a ver, miren, observen muy bien cuando, cuando se trata de un análisis de una obra, porque aprenden mucho aquí con ustedes Julie Butek de Siembra de Lectores del Programa Sociocultural, Secretaría de Análisis Literal. Hablar sobre los libros que más nos apasionan. De nuestra escritora favorita, Rosemarita El arco iris del pantalón, uno de mis libros favoritos. Lleva un mensaje muy emotivo para mí, porque en la vida hay sueños que se presentan con muchas dificultades para ser alcanzados, pero así los presenta la vida misma y hace que incremente tu lucha para mantener salud sin desfallecer en esta historia las personas marcan la diferencia y muestra que la oscuridad no dura para siempre sus vidas se ven entrelazadas una educadora con un alto sentido de la vocación y la solidaridad a la que la tragedia por una pérdida la lleva a entregar un amor incondicional que cuando está presente todo es posible. Ser la madre ideal para un hijo adoptivo con un leve autismo, elevando su acto de fortaleza y construyendo un puente de amor que le abrió el camino que lo llevaría en el futuro al éxito académico y profesional, producto de la perseverancia. Vemos también cómo la caridad toca la vida de todos los seres humanos y de todas las personas necesitadas. Y todos ellos se manejan en una comunidad. Habla sobre el perdón y también sobre el tributo tan especial que hace el personaje principal y se lo rinde a su madre en un recorrido espiritual a lo largo de su vida. Y para finalizar, quiero mostrarles el libro y comentarles que la metáfora que él encierra dice... Algo muy profundo. No importa las adversidades, encontrarás el arco iris de la esperanza cuando eleves tu mirada al horizonte y salgas del pantano. Excelente el análisis de Julie Boutet. Andrea Green también nos puso... Aquí tenemos varios. Aquí, Andrea, vamos a ver, es que ya hay varios. Aquí, aquí tenemos el mensaje... Saludos a Yuli desde Aguadulce. Estoy segura que es la poeta Aura Méndez de Canova. Entonces, aquí Angie Torres también. Ha habido mucha participación aquí en el WhatsApp. Y yo, yo me alegro que se interesen porque, no crean, es un sacrificio hacer, hacer un programa a la misma hora, todos los días, hay que tener logística, hay que hacer el escenario, hay que hacer la promoción, pero yo sé que mis lectores se merecen eso y más. Miren, en esta novela se hace un llamado a conservar el entorno saludable. Es muy cortito y aquí se los voy a poner. El arcoíris sobre el pantano, en una de sus partes, hace un llamado a... A mantener el entorno libre de basura. Voy a referirme a esa paz. Horas antes de que empezara la lluvia... ...los programas de opinión pública solicitaban a los ciudadanos... ...ser conscientes y no arrojar basuras en lugares indebidos. Además, reiteraba su pedido a la dirección de aseo... ...que recogiera la basura. La irresponsabilidad dio paso a la negligencia y unida a la apatía de los ciudadanos que no exigían sus derechos a vivir en una comunidad libre de contaminación, provocaron una crisis de salubridad. La lluvia comenzó en apariencia amistosa. No obstante, el cielo tenía un aspecto sombrío. El agua caía, dándole musicalidad a los árboles de las avenidas y brillo a los jardines. Pero poco a poco, se volvió incontenible y furiosa. Formó verdaderas cunetas que salían por las alcantarillas en remolino donde flotaba la basura. Luego, se introdujo a las casuchas miserables, arrastrando los muebles, o mejor dicho, los trastos, mientras sus habitantes observaban estupefactos. Como ustedes ven, en esta novela hacemos ese llamado a la conciencia de mantener un entorno saludable, el arco iris sobre el pantano Miren, yo les quería comentar algo sobre esta novela. Yo cuando saqué esta novela conocí a varios Aspi, como se hacen llamar Asperger, cariñosamente les dicen Aspi. Y yo veía que ciertos compañeros le hacían incluso bullying. Y yo les dije... Dentro de estas personas no son enfermos, tienen una condición, que es la de Asperger, el leve autismo, tienen problemas para comunicarse, para entender el lenguaje figurado, pero son genios. Einstein, Asperger, Bill Gates, Asperger, entre muchos. Entonces, dentro de 20 años, ustedes van a decir que ese compañero que se sentaba al lado suyo, que hizo una gran empresa o que ha hecho un aporte a la humanidad en las ciencias, en la ingeniería y ustedes van a decir, era mi compañero así que no se les ocurra hacerle bullying a un chico con Asperger ya de por sí es muy difícil luchar con esa condición no les pongan más peso sobre sus espaldas y esa es una novela donde yo le hago tributo a la maestra Sombra esa maestra que como les dije construye un puente de amor para incluirlo, para que esos niños se puedan comunicar con sus compañeros aquí vamos a poner, miren aquí ha habido mucha participación hoy, vamos a poner de nuevo a la, a la persona que puso, buenas tardes, saludos a todos, yo le estoy contestando de voz es bien importante que ustedes vean que las condiciones son para superarlas ustedes dirán es muy difícil lean la novela como la maestra Carlota para que su niño porque ya lo adopta entienda el lenguaje figurado comienza a leerle poesía les explica las figuras literarias las figuras retóricas el niño era incapaz de manifestar emociones la maestra hasta le hacía cosquillas para que se riera y ese amor que le dio ella fue haciendo que el niño despertara en ese niño esa, esa pasión por el conocimiento. Cuando lean la novela se van a dar cuenta cómo ya hace que vaya a una escuela de inteligencias privilegiadas. No se pierda de leer el arco iris sobre el pantalón. Tiene dos hilos narrativos. El de Mario, el niño autista, cómo supera esa adversidad y Denise, ¿y cómo se encuentran esos dos siglos narrativos? Denise, una, una funcionaria, funcionaria pública que es víctima del acoso laboral. ¿Cuántas personas que están viendo este video no son víctimas del acoso laboral? ¿Por qué? Porque quieren el puesto para un copartidario o porque quieren reducir personal para ahorrar, pero lo que ahorran en dinero crean sufrimiento en otras personas. Y en esta vida se paga karma, bueno y malo. Si usted hace un favor, siete veces será recompensado. Pero si hace el mal, siete veces será castigado. Y no es que Dios castigue, la vida te devuelve todo aquello que tú das. Yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo avanza Mario. Déjenme ver aquí, vamos a ver si, nos, si podemos coordinar este video. Al final de la novela El arco iris sobre el pantano Mario da un discurso un niño autista que gracias a su maestra salió del pantano de la adversidad sobre el pantano también brilla el arco iris escuchen detenidamente niños y jóvenes y público en general al final de la novela El arco iris sobre el pantano ese niño con ese leve autismo gracias al amor y a la dedicación de su maestra que prospera en la vida, da un discurso, cuando él ni tan siquiera levantaba la pista para ver a las personas, cómo lo fueron rehabilitando, y Mario nos dice, no me avergüenzo de confesar que fui un niño de la calle, y gracias a la generosidad de mi madre Carlota, que me rescató del pantano, hoy puedo ofrecer esperanza a los que han perdido la confianza, en una sociedad justa, servir a los más pobres, a los olvidados, a los abandonados, es volver al buen camino. Siempre me establecí metas, pero ahora he comprendido y alcanzar una meta no es lo más importante, sino el camino que nos lleva hasta ella. Ese peregrinar es el que nos bendice y el que hoy convierte este proyecto en realidad. Denise, mi futura esposa, lo recogió, pero la indiferencia de muchas personas le restó fuerza. Cayó en el abismo de la depresión y mi madre también la rescató, a ella de la desesperanza. Carlota nos dio una gran lección, esperar contra toda esperanza y recorrer el camino ofreciendo nuestro amor. Esa travesía es la paz es la felicidad. Quiero decirles que entre menos equipajes que llevemos, más corto será el camino y más tesoros nos esperarán, porque el que nada tiene, todo lo recibe. El que todo lo recibe, todo lo da. El que todo lo da es merecedor de los bienes más hermosos del universo. La fuerte potencial del amor nos llevará por el verdadero sendero de la plenitud. Y allí espero encontrarlos a todos, al final del arco iris. Ese es el discurso que da Mario cuando inaugura la financiera. Gracias. Se dan cuenta, ellos hacen una financiera para prestarle a las personas que no tienen referencias de crédito. Son las personas que más necesitan ingresos para emprender, para hacer un negocio para generar ingresos, pero nadie les abre las puertas. Y ese es un fondo. La novela está desarrollada en el marco de la solidaridad y el sostén es el amor. El amor de una mujer, una maestra, que ve un niño a su hijo fallecido. El perdón que ella es capaz, porque ella culpaba al padre del niño, de ofrecer en las circunstancias más difíciles. Porque no podemos ser felices si no perdonamos. Yo puede que pelee con una persona, pero yo lo perdono enseguida. Porque si no, yo me hago rehén de esa persona que me hizo daño. Y no vale la pena tener esa persona en el pensamiento. Perdonemos. Es un mensaje de amor, de perdón, de solidaridad. Y una historia de amor que no se la pueden perder. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a ver los otros mensajes. Aquí lectores de agua dulce, ese tiene que ser el círculo de lectura Millennium, coordinado por Aura Méndez de Canova con colaboración de su esposo el doctor Cristóbal Canova miembro del círculo de Millennium. este es un programa nuevo que yo usaba para conectarme con Zoom pero después descubrí que es como, una, como un canal de televisión Está conectado Facebook, mi Facebook personal, Facebook siembra de lectores, LinkedIn, Twitter y YouTube. Además de ReStream, que es la plataforma madre. Muchas personas en ReStream no tienen, no entienden el, el idioma. ¿Y saben lo que hacen? Ponen el traductor. Porque se extrañan, porque en Panamá hay esa, esa pasión por la literatura porque estamos leyendo, aunque se diga que el panameño no lee. El panameño lee, puede leer más, pero el, ese, ese movimiento de los escritores por promover la lectura nos ha llevado a tener cada día más lectores. Yo quiero agradecerles este primer programa, porque han participado aquí muchos, vamos a ver aquí círculo de lectura, mucho. Aquí no quiero que se me escape ninguno. Aquí está Círculo de Lecturas Millennium. Aquí está Yarinet. O sea, saludos a todos los que han participado. Han sido varios, muchísimos. Entonces yo sé que hay personas que no se han acostumbrado todavía a chatear desde las redes sociales, pero es igual que cuando chatean en el celular. Lo mismo. Pero bueno, este programa ahora va a ser editado para que usted lo vea sin espacio porque yo cuando hago un video en vivo después yo agarro y le quito los silencios entre una y otra palabra de esa manera ustedes ven el video ay yo quiero ver de nuevo el video y entonces de una vez le sale el video mucho más corto un poquito más corto y anuncio aquí que el arco iris sobre el pantano todavía hay existencia, pero es poca. Vaya corriendo a Gran Morrison a comprar y cuando se agoten, no se preocupen. Miren, yo voy a ponerles aquí, déjenme ver, vamos a buscar aquí, porque aquí yo estoy a la vanguardia de la tecnología. Ustedes no se preocupen si se llega a agotar si se llega a agotar, si ustedes ven que se agotan, si ustedes dicen, ay, se agotó, pero ¿qué hago? Enlace de compra. Ustedes le dan clic a ese enlace de compra, inmediatamente van a comprarlo digital, en formato PDF o en un formato digital. Lo pueden leer con una aplicación. Me llaman a mi celular, a mi celular que está aquí, vamos a ponérselo, yo le digo cuál aplicación, 6980 7972, yo les digo cuál aplicación pueden bajar, y leen el ebook, hasta que ya otro editor publique el libro, no me voy a quedar sin existencia, tengan esa seguridad, lo único que ahora no voy a tener exclusividad, sino que voy a tener varios editores, aquí vamos a ver un chat, aquí Aquí todos los, los, yo creo que todos, aquí donde dice host es el anfitrión, todavía no sé cómo poner mi nombre ahí, pero ustedes saben que es Rosemary Tapia. Ahí también pueden comprar el libro, le dan clic y de una vez con la tarjeta de crédito, si es la tarjeta de crédito de su papá o de su mamá, ponen su nombre y su correo para que les vaya a su computadora o a su teléfono abajo los datos de la tarjeta de su papá, y no usen la tarjeta para más nada, así es que aquí ya Andrés ya está aquí saben que los, los jóvenes leen en el celular entonces no se queden sin leer pero todavía en las tiendas de Gran Morrison pueden encontrar el arco iris sobre el pantano. yo los despido el otro jueves a la misma hora yo los espero con novedades Vamos a tener otra novela invitada. Aquí está An An Angie Torres. También estaba, que entró aquí. Bueno, han entrado muchísimos. Si alguno me los pasé, para la próxima, me avisa. Estamos haciendo todo, estamos aprendiendo aquí. Bueno, un fuerte abrazo y quiero decirles que me encantó compartir con ustedes. Hasta el próximo jueves. Y recuerden el reto: soy lectora y tú pronto me van a decir yo también soy lector. Hasta el jueves.